Let's yeah. yeah. yeah. Veracruz desde San Andrés Hidalgo, Guauta, Oaxaca, México. Puedo perderme, y hasta puedo odiarme, pero es igual. Y ese es el destino, único y diferente. Grupo Super Cosmo.